En este vídeo os quiero enseñar las posibilidades de, de una de las últimas placas de Arduino, que es el Arduino YUN. Eh, el Arduino YUN es una placa que tiene como dos, dos dos procesadores, tiene el procesador ATmega de, de arduino de, de todas las placas y al mismo tiempo tiene un microkernel de, de linux que se llama linino entonces ejecuta como dos procesadores al mismo tiempo, por un lado está eh, lo que es el propio arduino y por otro, por otro lado está ese, ese kernel de, de linux que gestiona entre otras cosas eh, la wifi y el ethernet ¿vale? es como un kernel de, de un pequeño linux que gestiona esas conexiones de, de, de ethernet entonces, la placa de Arduino, en el momento que la conectamos a la corriente, lo que podemos observar si nos vamos a, a la conexión de Wi-Fi de nuestro PC es que encontramos eh, una conexión de Wi-Fi ¿vale? que se llama Arduino Yun. ¿vale? Arduino Yun es la propia placa que nos está haciendo como de router Wi-Fi ¿vale? y nos podemos conectar contra ella directamente. Hacemos un clic, le decimos conectar y nos conectamos a a la wifi de, de nuestra placa, es decir, ahora mismo nuestro ordenador ¿vale? eh, está utilizando Arduino como si fuese el router que le da la dirección IP y etcétera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es abrir el, eh, cualquier navegador, uh, nos, vamos a, nos vamos al navegador y escribimos Arduino local y nos conectamos contra esa, contra esa placa, esta página web que podemos ver ahora es una página web que nos ofrece la, la placa de Arduino ponemos el password que es uh, Arduino y una vez entrado pues nos da información como si fuera un router wifi nos da información vale cuál es la IP de la Wi-Fi, cuál es la máscara de red, la dirección MAC el número de kilobytes que ha recibido vale y después nos da también información sobre el puerto Ethernet, el puerto de, de red que, que, que utiliza. Le vamos a decir que lo configure y al configurar ¿vale? nos dice que, qué nombre le queremos dar. Le vamos a dejar el mismo nombre de Arduino. Como password eh, le vamos a poner Arduino también. Bien Y el tema de, de la red, lo que vamos a hacer ahora es... Que deje de ser como un router y que la, la placa Arduino, eh, en vez de ser un punto de acceso, se conecte a la red wifi nuestra propia. Con lo cual, le vamos a decir eh, aquí qué, qué tipo de red es la que, la que queremos conectarnos. Mierda, la he cagado. Vuelvo, ¿vale? Porque tengo que hacer una red con el móvil. Ya está. Bien. Bueno, eh, quieto. ¿Estás bien? ¿Móvil? Vale. ¿Qué haces, tonto? Ahí. Vale. Ya lo tenemos Bien. Vamos a ver. Minimizo, cierro. Ah. Cierro. Bien. <coughs> en este vídeo os quiero enseñar cómo funciona eh, la placa Arduino Yun. La placa Arduino Yun es una de las últimas versiones de de Arduino y es una placa interesante ya que ofrece un montón de posibilidades eh, por ejemplo relacionadas con el tema del Internet de las Cosas eh, que consiste en conectar a la red eh, toda una serie de, de elementos. Eh, esta placa eh, es una placa de Arduino normal, eh, tiene un procesador ATmega, tiene una conexión USB que en, en, en vez de ser un USB de tipo A pues, o B es un micro USB, pero al mismo tiempo como podemos ver tiene una segunda conexión de USB, tiene un puerto de Ethernet ¿vale? y tiene una tarjeta Wi-Fi. Eso quiere decir que en el momento que conectamos la placa a, a la alimentación se comporta como si fuera un punto de acceso wifi, como si fuera un router de casa y eso lo podemos ver porque en el PC, si hacemos un clic en el listado de conexiones wifi, como podéis ver, eh, tenemos una conexión wifi nueva que se llama Arduino Jun, guión y un número de serie. Nos conectamos a esta wifi, que ya os digo que es la propia placa de Arduino, y entonces al conectarnos a esta, a esta red inalámbrica, eh, y escribir en, en, el, en el navegador arduino.local nos aparece una página web que nos la está enviando el, el, propio, el propio Arduino esto funciona porque como ya os he dicho antes eh, tenemos una parte que es la parte del Arduino que es estándar con los mismos pines que el resto de placas de Arduino y tenemos esa otra parte de Arduino que es un, es un kernel de Linux con un procesador propio que gestiona esas comunicaciones de, de red tanto la red de CERNET como la red inalámbrica bueno, al conectarnos a, a ese navegador y escribir arduino.local eh, nos pide un password, el password por defecto es arduino, si no me equivoco. Y una vez que entramos eh, nos da información sobre esa red, ¿vale? nos da información sobre eh, la dirección IP, la máscara de red, la dirección MAC y los, y los bytes que, que se han enviado y se han recibido y sobre la, la tarjeta Ethernet, es decir, la, el, el puerto cableado. Si hacemos un clic a configurar, podemos configurar datos sobre esa placa, como el, el nombre propio de la placa, el, el, el UTC, la la, la, la, time zone, la la zona de tiempo donde, donde estamos, y en el apartado de parámetros de, de red inalámbrica, que es el que me interesa, lo que vamos a hacer ahora es que la placa no sea un punto de acceso, es decir, no se comporte como un router para que nosotros nos conectemos a ella, sino que la placa propiamente se conecte a la red Wi-Fi nuestra, de casa, del lugar de trabajo o de la escuela, y una vez que esté conectada, eh, como la placa estará conectada a la red Wi-Fi y el PC también estará conectado a la red Wi-Fi, eh, pues podremos intercambiarnos información. Así que aquí donde dice redes inalámbricas detectadas, haremos un, un, un Refrescar, intentará detectar todas las redes inalámbricas que hay cercanas, esperamos un momento y ha detectado por ejemplo una red que tengo aquí, que le hemos dicho calamar, nos vamos a hacer que, que a partir de ahora, en el, próximo, en el próximo reinicio de la placa, ya no se comporte como un punto de acceso, no se comporte como un router, sino que se conecte a esa red, que va a ser la misma a la que vamos a conectar el PC. Entonces ahora me dice que está reiniciando la placa, está parando ese kernel de, de, de, de, de Linux que se llama Linino y, y volviéndolo a iniciar. Entonces ahora mientras mi PC voy a desconectarlo de la red de Wi-Fi que había creado el propio Arduino y lo conecto a la red eh, a la que Arduino también se va a conectar, que podría ser la red, el nombre de red del router de, de la oficina, del trabajo, de la escuela... Bien. Entonces ahora mismo yo mi PC ya lo tengo conectado a, a la red de mi router, Arduino está en el proceso, se está conectando a la misma red, vamos a esperar a que acabe de, de proceder. Bien, ya lo tenemos, ya, ya se ha acabado de configurar. Hacemos un clic aquí y volvemos a, a conectarnos a Arduino, pero esta vez no es el punto de acceso el propio Arduino, sino que es el, el router al, con, al que nos conectamos siempre. Ponemos el password de forma correcta. bien y volvamos a tener ese acceso. Como podéis ver la IP ha cambiado, esta IP no es la suya propia que se inventaba él, sino que es la IP que nuestro router de, del lugar de trabajo le ha asignado. bien Vamos a cargar por ejemplo, vamos a fijarnos cuál es la IP, la IP como podéis ver es la 192, 168, 43, 67. Entonces, ahora mismo a este, a este Arduino nos podemos conectar por dos lados. Por un lado, yo puedo cargar un, el programa de Arduino y enviarle programas utilizando la, la conexión de, de cable que utilizamos siempre. Le indicamos qué placa es, le indicamos en qué puerto está, le decimos enviar y a Arduino le enviamos un programa a través del, del cable USB como hemos hecho hasta ahora. Entonces nos comunicamos con la parte de Arduino que es el chip Atmega de, de que hemos estado trabajando eh, siempre, pero también nos podemos comunicar a través de la red contra el otro chip que sería ese kernel de Linux que está conectado a la WiFi. Para hacer esto, qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es eh, cargar, por ejemplo, un programa de, de, de conexión vía eh, SSH. Ponemos la IP de que nos ha dado Arduino, creo que era 192, 168, 43 y 67 y le pedimos que nos abra una sesión de, eh, de SSH, es decir, de, de comunicación eh, por, por Telnet. Eh, ponemos de usuario root que sería el, el superusuario, el password como le hemos indicado antes es Arduino, Entramos y aquí lo que podemos ver es que quien me está contestando es Lini, ¿no? que es esa otra parte de, de, de nuestro Arduino. Entonces, como podéis ver, por un lado le podemos enviar programas que trabajan con ese procesador y por otro lado podemos trabajar eh, contra ese kernel de, de Linux. ¿Qué es lo que haremos? ¿Dónde está la potencia? Pues la potencia está en la comunicación de uno con otro, es decir, en permitir que la placa de Arduino, que está conectada a una serie de sensores o una serie de actuadores, eh, se comunique de forma inalámbrica con ese, con ese kernel de Linux. ¿no? Entonces, así nosotros, a través de la, de la red, a través de Internet, podremos eh, pues comunicarnos con esos sensores o con esos actuadores, o al mismo tiempo esos sensores y esos actuadores, a través del kernel de Linux, nos pueden enseñar eh, nos pueden enseñar información. Bueno, vamos a cargar un, un ejemplo para ver cómo funciona esta, esta comunicación entre los dos procesadores que os comentaba antes. Eh, vamos a cargar un, un ejemplo de comunicación utilizando la, la librería eh, Console. Esta, esta librería, como podéis ver, aquí la cargamos al principio y la declaramos como un objeto, fijaos que es un objeto muy similar al Serial Begin que hemos utilizado hasta ahora y, y lo único que hace, fijaos que es muy muy muy similar a, a, yo os digo, al, al Serial Read que hacíamos antes, lo que hace es eh, mirar si está disponible esa consola, eh, leer un byte si, si está disponible, si ha leído algo y si ese byte que ha leído es una H, lo que hará es que el pin 13 lo pondrá alta y si es una L, el pin 13 lo pondrá baja. Acordaos que el pin 13, aunque no tengamos nada conectado, es, la, es el led de, de Low, aquel led que tenemos por aquí. Entonces, podremos ver cómo funciona sin tener que conectar nada. Entonces, este console lo que hace es abrir un, puen, un puente, un bridge, entre el chip de Arduino y el chip de Linino. Entonces, eh, dentro de Arduino abre esa conexión que hace que si desde, el, desde Linux, eh, desde Linino, nos conectamos a través de esa consola eh, podamos activar ese, ese ese led, lo podamos encender o lo podamos parar vamos a enviarle este código al chip de arduino ya que el chip de linux no lo podemos tocar, tiene su, su kernel pregrabado le enviamos ese código y entonces ahora mismo eh, eh, el chip de arduino pues tiene ese puente abierto, esa consola que está consultando al linux eh, todo el rato si eh, si podemos eh, si ha de leer esa h o esa l entonces desde mi pc nos vamos a abrir un, el terminal que teníamos abierto contra el kernel de linux que es este de aquí y desde este kernel de linux utilizando la instrucción telnet vamos a acceder a ese puente vamos a hacer un telnet al localhost que sería a su misma propia ip es decir vamos a hacer una conexión interna dentro del propio kernel pero al puerto 6571 ese puerto 6571 es esa consola que nos está esperando en el chip de, de Arduino. La abro, nos dice que estamos conectados y está a la espera. Si envío una H mayúscula, veremos como el LED del low se nos enciende y si le envío una L, que es lo que ya habíamos indicado, veremos como el LED del low pues queda parado. De esta forma pues establezco ese puente entre el, entre la, el, el kernel de Linux de, de Arduino y el y el chip de, de ATmega. Como os podéis imaginar ahora mismo yo tengo el, la placa conectada uh, por USB a este PC para poderle la, dar alimentación pero ahora mismo esto es es, es, in, es innecesario, yo puedo conectar la placa que le dé alimentación en cualquier punto de, de la sala o, o de o del, o del piso donde estoy y, y puedo conectarme utilizando este terminal de Linux contra la placa de Arduino y leer el valor de esos sensores o activar o desactivar lo que tengamos conectado en la placa.